podido pues estén al tanto y lo puedan seguir después. Bienvenida Clara, te dice, plataformas inteligentes y abiertas para la transformación digital. Experiencia, eh, tienes más de 20 años en, en la empresa Atos, una empresa líder de, de siempre en, en el sector tecnológico. Estás como responsable, como eh, innovation Hub manager en Atos, pero anteriormente has desarrollado muchísimos cargos y responsabilidades en la empresa. Tienes eh, eh, nivel de gestión en la innovación, transferencia de tecnología, habilidad de alto nivel en I+, de más I, de, en proyectos europeos, habilidad de, de alto nivel en desarrollo de modelos de ingeniería de software y un amplio elenco y una la, larga lista de, de experiencia, de, de bagaje y de conocimiento que, que te avala y que avala tu empresa por haber contado durante tantos años con, con una persona de tu talento. Pues eh, no quiero quitarte más tiempo porque creo que es muy interesante lo que nos vas a contar, Clara. Adelante, eh, sube el escenario. Bueno, pues, hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que es que estoy un poco abrumada de tanta, de tanta, digamos, eh, eh, buenas palabras que has tenido, que has tenido conmigo. Eh, bueno, primero de todo, os preguntaréis por qué estoy aquí con este fondo de campo tan maravilloso. Y, bueno, pues, es la digitalización del mundo rural. Estoy en una casa, en un pueblo donde, de repente, se nos ha ido la wifi, todas las conexiones. Y estoy, pues gracias al 4G, subida en un montículo eh, donde hay cobertura para poder hacer la presentación. Entonces, bueno, lo siento por esta, por esta situación, pero bueno, son las penurias del confinamiento una vez más. Voy a compartir la pantalla para, para poder empezar con la presentación. Vale, creo que veis mi pantalla ahora mismo. Vale, espero, espero que sí, vale. Bueno, eh, como ha comentado como ha comentado Juan Carlos, mi, mi idea es contaros un poquito eh, cómo nosotros desde Atos eh, vemos el papel de las plataformas eh, digitales, inteligentes, abiertas en el mundo de la transformación digital. Bueno, como él ya me ha introducido personalmente, no voy a... No, no. No voy a entretenerme más con esto. Tampoco quiero perder mucho tiempo en la parte publicitaria, pero bueno, sí que tengo que poner un poco en contexto a aquellos que no conocen Isatos como compañía eh, líder digital en Europa y eh, la quinta del, del mundo, sobre todo en servicios digitales. Somos una empresa grande, de, con más de 100.000 personas en más de 70 países y el número uno en muchas de nuestras líneas de servicio, sobre todo ciberseguridad, computación y analítica, quizás un poco lo que más, eh, eh, digamos, las líneas más eh, características, ¿vale? Eh, sí, eh, como mi presentación va un poco sobre eh, cómo eh, las plataformas que voy a contar a, a continuación, eh, digamos, eh, facilitan la transformación digital, no quería dejar de mencionar que uno de los principales servicios que ofrece Atos dentro de su portfolio, es precisamente el de transformación digital pero vista desde cuatro vista como digamos como un servicio eh, completo y holístico donde tratamos de por un lado eh, Mejorar la experiencia del, del cliente al que le estamos haciendo la transformación digital de su empresa, tratando de que su espacio de trabajo, la conectividad entre, entre sus empleados sea mejor. Por otro lado, mejorando su excelencia operacional, pues eh, poniendo en valor todos los datos que su empresa tiene para el, para el negocio. Eh, también ayudándole a reinventar un poco el negocio, porque muchas veces la transformación digital, como veremos luego, no es solamente una cuestión de tecnología, sino una cuestión de negocio también. Eh, para ello, monitorizamos toda la empresa en tiempo real y vamos permitiendo que el cliente pueda tomar decisiones en base a esa información en tiempo real. Y, por último, eh, esto sin dejar de eh, generar confianza eh, del cliente en esa transformación digital. Es decir, si no, si no cree... Que esa transformación es positiva para su negocio, que eh, toda su información, los datos, los servicios, las personas que trabajan en la empresa eh, van a tener sus garantías de privacidad, de seguridad, etcétera, Es muy difícil que el cliente confíe en que la transformación digital de verdad va a mejorar su negocio, ¿vale? Eh, todo esto lo aplicamos a diferentes sectores, eh, luego os pondré varios ejemplos del uso de plataformas digitales en diferentes sectores. Entonces, bueno, esto es un poco a modo de, de presentación. Eh, comentar que todas nuestras, todos nuestros desarrollos eh, tienen, digamos, la innovación siempre un poco como en el centro de todo lo que hacemos. Eh, estamos muy acostumbrados a hacer innovación con muchos partners, con, con otros agentes, eh, no solamente en el mundo a lo mejor más y más de con proyectos europeos, proyectos y más de, sino también incluso en, digamos, en proyectos comerciales a clientes, donde solemos tener muy buenas experiencias y largas experiencias con partners estratégicos a largo a largo plazo. Además, bueno, tenemos una comunidad de expertos eh, que llamamos comunidad científica, donde van un poco viendo las tendencias a futuro, eh, generando eh, innovation radars y eh, documentos de visión de cara a cómo va a ser la tecnología en el futuro. ¿Vale? Bueno, un poquito de contexto para lo que es el, digamos, es el. Um es el leitmotiv de mi presentación que es el uso de plataformas digitales en la transformación primero un poco por poner en contexto lo que denominamos como plataforma digital pues es toda aquella aplicación software que tenemos online y que lo que permite es interactuar entre eh, diferentes eh, actores ¿no? normalmente suelen ser proveedores y consumidores que lo que se intercambian son datos acciones eh, eh, Servicios, ¿vale? Al final de lo que se trata es de que los proveedores puedan ofrecer servicio a unos consumidores, eh, bien con un pago de por medio, directo o indirecto, o de forma gratuita eh, con otros pagos, eh, digamos, en especias. Eh, han sido promovidas, sobre todo por el último, pues, o sea, por el gran auge últimamente, pues, tanto de teléfonos móviles, eh, cloud, la publicidad online, pero sobre todo por la gran cantidad de datos que se generan a raíz de todo este, eh, de toda la conectividad que tenemos, la hiperconectividad que normalmente llamamos, y de la cantidad de fuentes de datos eh, que tenemos a nuestro alrededor. Pueden ser de muy diversos tipos, de, de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, comercio electrónico, Amazon eh, y similares, eh, eh, data marketplaces, eh, IoT enablers, eh, portales de datos abiertos. Todo esto es lo que así, a modo general, llamamos plataforma digital. ¿vale? Y como he dicho antes, facilitan, eh, han sido los facilitadores de lo que llamamos la digital economy o economía digital o del dato, donde todo gira un poco en torno a la explotación y la monetización de todos los datos que hay. Ese es uno de los conceptos del título de mi presentación. El otro concepto es el de transformación digital. Aquí englobamos todas las capacidades digitales que nos permiten, eh, digamos, hacer más eficiente, automático y valioso un, un negocio para un cliente, ¿vale? Y eso implica todos los aspectos del negocio, no solamente lo que es eh, la solución o el producto que ofrece, sino también cómo procesa, cómo genera ese producto esa solución y cuál es el modelo de negocio que utiliza para eh, venderlo, para, digamos, obtener beneficio de él. Esa transformación digital se aplica porque se cree que puede generar nuevas oportunidades de negocio, reducir los costes y minimizar los riesgos y requiere la implicación de todos los niveles de la empresa. Es decir, no no basta simplemente con cambiar el departamento de IT, sino que tiene que ser una transformación completa de, de, de todos los departamentos y de, y de todos los niveles de la empresa. Y necesita sobre todo una estrategia y una planificación previa desde el principio a alto nivel, puesto que la introducción de las tecnologías debe ser, digamos, eh, una solución a los problemas, no un nuevo problema que tiene la empresa de cómo manejar un montón de tecnologías que no saben muy bien dónde aplicar o cuál va a ser, digamos, la utilidad que van a tener, ¿vale? Con estos dos conceptos en mente, eh, si nosotros eh, queremos utilizar o queremos desarrollar una plataforma digital, pues, ¿qué es lo que le pediríamos a una plataforma digital? Bueno, en nuestra experiencia, ya habiendo desarrollado, digamos, unas cuantas durante ciertos años, eh, nosotros lo que le pedimos es que tenga, pues, un, digamos, lo que es un, un corazón, un, un centro, una, una baseline de la tecnología genérica y replicable, es decir, que haya una base común para que todos los despliegues luego se puedan hacer de una forma más o menos eh, rápida y sistemática, ¿vale? Que, se, que tenga fácil verticalización, es decir, que yo desde ese core pueda eh, customizarla a un determinado a un determinado sector, que la interoperabilidad sea la máxima que pueda ofrecer, esto lo consigo utilizando estándares, eh, interfaces, eh, modelos de datos, etcétera. Que tenga un coste competitivo, eh, evidentemente, bueno, pues el, el mercado es encarnizado en este sentido porque hay un montón de plataformas y muy diversas para muy diversos tipos. Entonces nosotros esa competitividad la buscamos a través de basar la solución en tecnologías open source, vale. Creo que es además un buen encaje también en la, digamos, en el evento en el que en el que estamos. Eh, que sea fácilmente des, des, desplegable, es decir, que tecnológicamente no sea, digamos, eh, una pesadilla cada vez que se tiene que hacer un despliegue, nosotros por ello utilizamos pues, arquitecturas de microservicios, intentamos contenir, contenerizar todo lo, todo los, digamos, todos los componentes para que los despliegues sean sencillos y rápidos y por último garantizar la privacidad de todos los datos a, al nivel que se requiera, es decir, tanto... Eh, teniendo en cuenta las políticas de acceso a los datos, que acceda solamente a, a, eh, a aquellas personas que pueden acceder, como siendo compliant con todas las regulaciones que hay actualmente, eh, sobre todo promovidas por la Unión Europea. ¿vale? Eh, ¿Cuáles son los modelos de negocio habituales que nos encontramos en torno a las plataformas digitales? Bueno, pues el más tradicional que se conocía desde hace tiempo es el de la publicidad, ¿no? Pues inyectar publicidad en las plataformas, sobre todo en aquellas que son para usuario, para usuario final, ¿vale? Este no es tanto nuestro caso, que no solemos hacer plataformas B2C, sino más bien plataformas B2B, ¿vale? Eh, luego está el de pago por licencia, que sería, bueno, pues eh, lo que llaman el one-stop shopping, que sería, pues, eh, digamos, el cliente compra lo que es una licencia de la plataforma, se despliega en su, bien en el cloud, bien on-premise, como ellos, eh, como ellos prefieran, y, digamos, se les hace un único, un único, eh, ellos hacen un único pago, digamos, por ese coste de la plataforma, ¿vale? Eh, para nosotros, la ventaja aquí es asegurar cubrir el coste de implantación, eh, y es ideal sobre todo para clientes que vayan a hacer un uso intensivo de esa plataforma, que vaya a ser la plataforma el core de su negocio, es decir que la vayan a utilizar la plataforma para la digitalización de todo su negocio, ¿vale? Si no tenemos este caso de clientes, pues podemos optar por el método, por el modelo de negocio de pago por uso, que es más fle que es más flexible, que nos permite adecuarlo más al tipo de cliente y al presupuesto que el cliente tenga. Y aquí lo único que para minimizar el riesgo, pues tienes que asegurarte un periodo mínimo para cubrir los costes de implantación. Y luego existe evidentemente una combinación de varios, eh, pues a lo mejor a algunos se les repercute una licencia más pequeña para un fixed price al principio y luego se les va aplicando pago por uso en función de lo que vayan utilizando, ¿vale? O se combina el pago con licencia con publicidad, bueno, puede haber diferentes combinaciones, ¿vale? Entonces, eh, algunos ejemplos de plataformas digitales eh, que hemos desarrollado en Atos y que bueno sirven un poco de muestra a lo que a lo que a los diferentes conceptos y diferentes modelos de negocio vale eh, nosotros digamos que clasificamos las plataformas un poco como en tres como en tres capas no las más cercanas al mundo IoT, que serían las que capturan la información desde los dispositivos eh, cualquier tanto dispositivo edge sensores cámaras vale eh, ahí tenemos una que llamamos nosotros urban data platform que aunque bueno tiene el nombre urban no o sea, es de propósito general lo, luego luego veremos que se puede aplicar para diferentes a diferentes casos luego tenemos otras que están más centradas en lo que es la monetización del, del, del dato y la eh, digamos la, la compartición del dato entre diferentes agentes vale aquí tenemos el ejemplo de agora que es un data marketplace para monetizar y eh, compartir datos y luego tenemos plataformas eh, de más más verticalizadas vale que tanto en el caso de Urban como de Agora eh, las tenemos verticalizadas, eh, por ejemplo Agora se ha verticalizado también en el, en, el, en el sector de vehículo conectado y en el caso de Urban Data Platform luego veremos un caso de movilidad urbana y de eh, Smart Building vale y luego tenemos el caso de Fuse que es una plataforma que ya nació verticalizada digamos, es decir, porque es muy concreta para el sector de energía para ofrecer eh, servicios eh, energéticos de valor añadido Puede haber, digamos que podemos reutilizar las plataformas, tanto las IoT pueden inyectar datos en las plataformas de datos, como las de datos pueden ser verticalizadas, como directamente puedes tener una verticalización de una plataforma IoT en un determinado, en un determinado sector, ¿vale? Bueno, os voy a dar unas cuantas pinceladas de cada una de ellas y, bueno, luego si en la ronda de preguntas queréis saber un poco más sobre alguna o bueno, también las tenemos eh, publicadas en nuestro bucle, os podemos pasar el enlace también para que para que consultéis más. En el caso de UDP, bueno, pues es la típica plataforma de IoT que captura información de diferentes fuentes de datos abiertos, eh, sensores IoT o cualquier otro tipo de fuente de datos, bien de un sistema legacy, un fichero batch o cualquier tipo de de datos y también de servicios de servicios web, ¿vale? Vía, vía API. Está basada en tecnología fireware no sé si lo conocéis, pero, bueno, es una iniciativa europea que, digamos, ofrece un framework de componentes eh, abiertos y estándares que lo que permiten es desarrollar a través de los componentes que ofrece, una especie como de bloques, eh, ir construyendo tu plataforma, ¿vale? Eh, Podemos conectarnos con cualquier sistema de, que ya tuviera el cliente, ¿vale? Almacenamos tanto datos en tiempo real como en histórico, que recopilamos de las diferentes fuentes de datos y ofrecemos pues un dashboard de visualización de datos, la monitorización de las alarmas que vengan de los sensores, podemos actuar también remotamente sobre los sensores y gestionar esos sensores de manera, digamos, eh, centralizada para, para ver cuál es su estado, ¿vale? Eh, también podemos ofrecer esos datos a servicios de terceros que quieran a su vez explotarlos en sus propias plataformas o en sus propios eh, servicios. ¿vale? Eh, podemos ofrecerla tanto en premise como en cloud. Eh, en qué basamos digamos el modelo de negocio de la plataforma bueno pues eh, podemos ofrecerla tanto en modo licencia como en modo pago por uso la gracia aquí es digamos que es una plataforma abierta es decir está hecha en código abierto basada en tecnología open source y eh, sigue un estándar de etsy el ngsi para la integración de los datos para el, para el formato de intercambio de datos vale eh, lo que hacemos normalmente con el cliente es identificar primero cuáles son los casos de uso, cuál sería digamos, la sensorización que necesita, qué tipos de datos son los que eh, van a recopilar y qué eh, digamos, análisis es el que necesitan hacer para que... Eh, los datos que recopilan les sirven les sirvan para alguna mejora de su negocio, ¿vale? También recomendamos un despliegue evolutivo, normalmente partiendo de un piloto inicial y después, bueno, pues ir incrementando lo que es tanto el número de, el número de, de sensores o de fuentes de datos como el número de vistas o de indicadores que se le quieren ofrecer, ¿vale? Eh, lo hemos aplicado en un par de casos, uno es, eh, bueno, en un par de aeropuertos, aquí solo menciono eh, uno de los casos que es para la sensorización de aseos en los aeropuertos y así poder optimizar el servicio de limpieza y mantenimiento, ¿vale? Eh, y ahora también lo estamos implantando en otro aeropuerto, pero más para sensórica de pista, más eh, pista, contenedores, o sea, más fuera de, digamos, lo que es la, la terminal, ¿vale? Eh, otra otro caso de aplicación que tenemos es en movilidad urbana. Aquí desarrollamos una aplicación Android que los ciudadanos, en este caso de Málaga, se podían descargar y podían, en, en base a sus preferencias de transporte y de sus hábitos de, de destinos pues podían, eh, la aplicación les recomendaba cuál era el medio de transporte más adecuado. Eh, teníamos conectados tanto eh, los, parking, los servicios de parking público de la ciudad, las líneas de autobuses, y las estaciones de bicicleta, ¿vale? De manera que eh, el ayuntamiento en un, en un dashboard, en un cuadro de mando, podría podía visualizar un poco eh, dónde estaban los ciudadanos, eh, eh, vía GPS, porque digamos que la aplicación eh, digamos que recogía la ubicación, y así poder planificar mejor eh, las líneas de autobuses o las estaciones de bicis en función de si estaban más o menos vacías o llenas. ¿vale? Esto es un ejemplo de plataformas que, sobre todo, ataca la parte IoT, ¿vale?, al nivel de, de, de adquisición de datos desde el mundo real. En el caso de Agora, digamos que um, Urban Data Platform podría ser un input para Agora, por, puesto que podía eh, hacerle la conexión a todo el mundo virtual, ...y eh, inyectar los datos que recopilara de ese mundo de ese mundo real, digamos, en el eh, marketplace que ahora ofrece, ¿vale? Agora se centra más en eh, cómo hacer que esos datos sean fácilmente intercambiables entre aquellos agentes que están dados de alta en la plataforma... ...y que así han decidido hacer esa compartición, como también eh, monetizar esos datos. Es decir, eh, pues yo que de, pongo el dato cuánto por cuánto vendo ese dato o el que me lo compra por cuanto lo, por cuanto lo compra, vale. Eh, esto el, lo que bueno eh, tiene, tiene un tiene una API a través del cual eh, puede también eh, digamos inyectar esos datos, esos datos de cualquier eh, de cualquier servicio, eh, vale. Y en cuanto al, en cuanto al modelo de negocio, eh, digamos que eh, lo mismo, pueden ofrecer varios modelos, ¿vale? Eh, está evidentemente el modelo que hemos comentado antes de un one-stop shopping que sería, pues, eh, para alguien que quisiera operar la plataforma como centro de su... Eh, como centro de su negocio, por ejemplo, pues una empresa que tuviera eh, muchos proveedores que necesitara que esos proveedores compartieran datos comunes entre ellos, pues sería un buen cliente para este tipo de plataforma. ¿vale? Y si nosotros operamos la plataforma como proveedores de, del servicio, digamos, pues ahí podríamos ofrecer pues una tarifa de transacción pagando por lo que se consumen o bien si se quisieran analíticas muy avanzadas, pues una especie como de suscripción freemium que... Que, digamos, te, te diera gratis un poco las analíticas más sencillas y te, eh, y te cobrara por las analíticas un poco más complicadas. Vale. Eh, vale. Bueno, eh, sí, como comenta aquí un poco, se trata de que, bueno, pues se rentabilice el uso de los datos porque al final, digamos, el que pone los datos quiere de alguna forma ver cómo eso le repercute un valor para, para ellos y por otro lado, el que los consume para ofrecer un servicio, pues eh, tener es tener la seguridad de que tienen los mejores datos disponibles para poder dar ese servicio, ¿vale? Vale, eh, en este caso ahora eh, se ha utilizado en, eh, en la industria de vehículo conectado, eh, en el caso que se hizo, se indexaron más de cuatro millones de paquetes de datos de 60 vehículos de fabricantes de volkswagen fiat y renault fue un piloto que se hizo eh, donde bueno pues se eh, había estaban los coches eh, sensorizados digamos conectados a, a la red enviaban datos y se estuvo probando durante un año entero el, el piloto pues para ver un poco cómo, cómo realmente eh, eh, la, las tres empresas involucradas compartían esos datos y de alguna forma eh, definían un poco cuál sería el modelo de beneficio para todos eh, de haber compartido todos esos todos esos datos ¿vale? Y luego el tercer caso eh, que os planteo es eh, el que os contaba al principio de que es una plataforma que ya está verticalizada. En este caso se creó exclusivamente ya para el sector energía. ¿Vale? El sector energía es un poco peculiar. Primero porque está sujeto a una enorme regulación, como bien sabéis, y segundo también porque, digamos, en su cadena de valor actúan eh, muchos agentes, pues el que produce la energía, el que la distribuye, el que la comercializa, el tercero que a su vez comercializa lo del comercializador, es decir, la cadena de valor es complicada y además eh, está muy sujeto a regulación, ¿vale? entonces eh, la plataforma lo que lo que intenta es por un lado integrar eh, dispositivos eh, que hay tanto en red eléctrica como en, uh, como en los usuarios de la electricidad que somos pues todos las empresas eh, nuestras casas las oficinas etcétera eh, con las grandes eh, digamos suministradoras de energía vale entonces es poner un poco eh, eh, digamos, una plataforma que ponga en conexión todos estos agentes y que permita que eh, los datos fluyan un poco desde, desde los diferentes dispositivos conectados a, a, digamos, a, quien, a quien puede tomar decisiones en función de, de la analítica que se haga de los datos. Luego veremos tres casos de aplicación en función del tipo de usuario que utiliza la plataforma. ¿vale? Eh, en este caso, eh, digamos, los modelos de negocio que, es, eh, que se han detectado hasta ahora, bueno, eh, por un lado sería el, el, el típico en el que la utility, la, digamos, la gran eléctrica es la que instala la plataforma y la que utiliza la plataforma para hacer... Eh, digamos un centro de toda, de, toda eh, la, de todos los datos que se recopilan en torno a, en torno al servicio eléctrico, vale. El siguiente caso sería el bueno pues poner la plataforma online que actuara un poco como marketplace de manera que los diferentes agentes tanto el eh, digamos el, el usuario que tiene por ejemplo energías renovables en su casa como el como la empresa que, eh, digamos, eh, genera electricidad, como la que lo comercializa, estuvieran todos de alguna forma conectados a este marketplace y pudieran eh, compartir los datos y, eh, a su vez, sacar valor también de esos datos, ¿vale? y, eh, y, bueno, y luego otro otro modelo sería pues introducir eh, actores nuevos eh, en el sector, como serían pues los gestores de movilidad eléctrica, ¿vale? Eh, casos eh, de aplicación bueno pues por un lado tendríamos eh, el, en el que tú como eh, eh, usuario que mm, se produce a sí mismo la energía, es decir, sobre todo, no sé, pues si tienes paneles solares en tu casa, eh, te produces a ti mismo energía, pues cómo gestionar mejor el autoconsumo eh, para maximizar al máximo la energía que estás produciendo y eh, minimizar el gasto que, que, que puedas, eh, en el que puedas incurrir, ¿vale? Eh, la, el siguiente caso de aplicación sería, eh, por ejemplo... Eh, para las... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, digamos, eh, podrías optimizar el consumo de energía, eh, por ejemplo, en tu casa, en tu oficina, en tu fábrica? Es decir, tendrías por un lado sensorizados, pues... Eh, pues tus contadores tus electrodomésticos tus oficinas eh, lo que tuvieras en la empresa y gracias a la plataforma pues podrías ver pues en qué, en qué momento en qué momento eh, consumes más en qué momento consumes menos cuando te interesa eh, subir el consumo bajarlo eh, etcétera vale. Y el tercer caso eh, sería eh, un poco ya más avanzado y futurible, que es un poco el intercambio de recursos energéticos. Es decir, yo puedo estar eh, tener paneles solares en mi casa y, eh, digamos, eh, ay, perdón, tener paneles solares en mi casa y poder eh, su, y poder eh, suplir de energía a la red. Y podría de alguna forma vender ese excedente de energía que yo estoy produciendo en mi casa y a su vez eh, mi vecino de al lado a lo mejor querría comprarme ese excedente de energía que yo tengo en vez de comprar la, la red eléctrica, ¿vale? Para este tipo de situaciones, que es verdad que a día de hoy son un poco más futuribles, pero también serviría el caso de la plataforma, ¿vale? Y bueno, yo por cerrar ya, para dejar paso a las preguntas, si tenéis alguna, eh, bueno, pues eh, simplemente recordar que las plataformas digitales, como he dicho al principio, van a facilitar o están facilitando ese avance hacia la transformación digital, que eh, uno de los, digamos, de los, eh, que han actuado, de los dinamizadores que han actuado eh, para que este tipo de soluciones esté en auge, es la gran cantidad de datos que se generan actualmente y toda la economía que ha surgido en torno al dato. Eh, nosotros recomendamos seleccionar la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos funcionales que se desean y hacer una, un buen análisis al principio de realmente qué, qué es lo que se quiere gestionar en esa plataforma, qué es lo que se quiere digitalizar. Es muy importante definir tanto el modelo de despliegue como de negocio en función del tipo del cliente. Si eres un proveedor de plataforma, para ver cómo mejor puedes rentabilizar esa plataforma de cara al cliente. Y si eres un cliente, pues saber qué modelo de compra te interesa más a la hora, en función del tipo de uso que vayas a hacer de la plataforma. ¿vale? De manera que para ambas partes el riesgo sea asumible. Se trata de eh, maximizar la rentabilidad y limitar la inversión y para ello eh, lo que proponemos es tener una base común, digamos, para todas las plataformas, si es que vas a desarrollar más de una y después intentar customizarla o adaptarla, verticalizarla cada uno de los dominios a, al, al, al que la quieras aplicar. ¿vale? Y bueno, pues eh, Atos está en este camino para ayudar a, los, a sus clientes en esta transformación. Y yo aquí, pues, lista a responder vuestras preguntas, si tenéis alguna. Muchísimas muchísimas gracias, Clara. Eh, que, que sepas que Philip eh, y Andrea están impresionados con, con tu fondo natural. Que, que ha... Sí, ¿verdad? Sí, es maravilloso. Ha, ha, sido, ha sido impactante, de hecho, de, de el, hacer todo el Congreso al, al aire libre el año que viene. Muy bien, me alegro haber sido innovadora en esto. Sí, totalmente, mira, no, eh, nos pregunta Alberto, eh, eh, eh, por sí. si no lo puedes ver, yo te lo leo, dice, eh, ¿cuáles son las claves de la, reinve, eh, de la reinvención del negocio? Uno de los cuatro, eh, cuatro pilares de la transformación digital que has comentado. ¿Qué técnicas se usan? Vale, aquí sobre todo lo que hacemos es un poco intentar analizar, eh, intentar analizar eh, el modelo de negocio actual del cliente, o sea, esto es sobre todo más la parte de consultoría dentro de lo que es la transformación digital, ¿no? Lo que tratamos un poco es de analizar cuál es el modelo actual del cliente. Para, para ver un poco eh, digamos dónde tienen los, eh, los ámbitos de crecimiento dónde dónde creemos nosotros que va a poder de alguna manera que va a poder de alguna manera crecer tener nuevas oportunidades eh, también un poco ver eh, dónde realmente la tecnología le va a ayudar a, a, a que ese nuevo modelo de negocio eh, sea más eficaz no es decir la tecnología no soluciona todo por defecto, es decir, la tecnología eh, te puede ayudar pues a lo mejor a la automatización de un proceso de manera que incurres en menos costes y así pues tu profit va a ser mayor, ¿vale? Pero no necesariamente eh, eso implica que tengas que cambiar tu modelo de negocio, ¿vale? Pero si realmente eh, el hecho de que tú te digitalices, por ejemplo, pues que no hayas ofrecido nunca servicios por internet y vayas a empezar a ofrecerlos, Vale, pues ahí hay, hay dos cambios. Uno es el cambio tecnológico que es, vale, te voy a montar una plataforma para que tú puedas ofrecer tu, tu negocio a través de internet, pero por otro lado también tengo, eh, digamos, que eh, ayudarte a definir cómo vas a vender por internet y qué cost, o sea, qué precio es el que vas a aplicar, eh, cómo vas a hacer esa gestión del, esa gestión de la compra. Es decir, hay un cambio tanto, tanto de proceso como de, como, como digamos, como de como de tecnología, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poco lo del business reinvention, a analizar cuál es tu modelo de negocio actual, ver dónde están las, las áreas de mejora para que tú puedas ser más competitivo, para que puedas eh, tener, yo que sé, más margen, más ingresos, y ahí ver qué parte es la que puede solucionarte la tecnología y qué parte es la que a lo mejor eh, es, es, es un cambio en el modelo de precios, un cambio en el modelo de delivery, etcétera ¿vale? Se refiere un poco a eso. Pues ah, has notado en tu en tu experiencia en Atos y como, como experta en plataformas abiertas y para transformación digital, eh, eh, más más eh, reticencias o más problema para asumir este el concepto en el sector público o en el privado, Clara. Eh, bueno, a ver, eh, el, el tema del sector público es que al final está sujeto, digamos, a pues eso, a unos, a unos pliegos, a unas, digamos, a unas. A, a unas convocatorias públicas que, que sacan y a lo que ese pliego, digamos, determine como, como solución, que es lo que, que, que, que ellos quieran. Yo noto que hay más libertad en la parte en la parte privada y hay más facilidad pues de explicarle al cliente eh, mira, pues esto te interesa más, esto no te interesa de esta manera, o también ellos tienen más libertad, ¿eh? o sea, lo que notas un poco es eso, es que en la, en la parte pública hay más rigidez por ambas partes, es decir, tanto por parte suya, que se tienen que ajustar pues a una serie de, de, de procedimientos, de eh, necesidades que a lo mejor no son exactamente la que las que a lo mejor encajan mejor con lo que con lo que necesitan si lo analizáramos fríamente. Y en el sector privado yo noto que hay como más libertad de decisión y más margen para la negociación entre el cliente y el, el proveedor. Sí, bueno, eso eso es lógico, está... Claro. Y también evidentemente en la definición del modelo de negocio, es decir, el modelo de negocio con un cliente privado es muy flexible y se puede acordar y sin embargo pues en el sector público normalmente pues es, eh, ellos sacan un, una licitación, tú aplicas, eh, te pagan lo que te tengan que pagar por la plataforma y tú la dejas allí y ya está, o sea, eh, no, no, no hay no hay tanta digamos, no hay tanta variedad de modelos o de posibilidades como en el sector privado bueno sí eh, herramientas sí tienen lo que pasa es que se, se utilizan poco porque en España por ejemplo en, en Europa funciona bastante mejor en España por ejemplo tiene una eh, eh, se podría potenciar mucho más involucrando a la gran empresa y a, la, a las empresas de tecnología con la compra pública innovadora ...que se utiliza muy poquito aquí en España sí. y, y, y yo creo que ahora con la pandemia del COVID-19 y tantas preguntas que se nos han abierto, sería una oportunidad estupenda para empezar a sí, solucionar eh, tantas carencias que hemos visto. Es cierto, sí, sí, la, la verdad que sí que tienes razón. O sea, si, si hubiera quizá más discusión en cuanto a los pliegos en esas fases precompetitivas pues evidentemente sería más ajustado a lo que a lo que realmente se necesita y yo eh, Atos está muy posicionado y tiene mucha experiencia en el campo de, de IoT como tú has comentado antes y de las ciudades inteligentes la sensorización pero, ¿qué, ¿qué ventajas cree que aporta, no a la ciudad, no al político, al ciudadano en sí, toda la implantación, la implementación de desarrollos que, que puede llevar a cabo una empresa como Atos? Bueno, pues a ver, yo creo que todavía, que todavía hay mucho margen de mejora en el tema de la digitalización de las ciudades. Creo que hemos pasado una primera fase de... Eh, la ola de sensorización, es decir, nos hemos volcado en poner sensores por todas partes, en capturar datos, al final ahora mismo lo que ocurre es que tenemos muchos datos, pero realmente no estamos sacando ni un 20% del beneficio que esos datos que tenemos recopilados y que están ahí pueden de verdad eh, redundar en un beneficio, ya no solo para el ciudadano, sino ya te diría ni siquiera para la administración, ¿vale? O sea, todavía no hay no hay una digamos no hay un buen un buen uso de esos datos entonces yo creo que evidentemente para la ciudad eh, existe una ventaja clara que sería mejorar eh, digamos eh, sus, eh, sus procesos la gestión de sus recursos con lo cual por un lado se ahorraría dinero público pero por otro lado también se daría un mejor servicio a los ciudadanos es decir que al final si la ciudad se beneficia ...de las plataformas estas de Smart Cities, pues el, el ciudadano al final también debería de beneficiarse porque la ciudad haya mejorado su servicio, la gestión de sus procesos, los haya hecho más ágiles, haya más información creo que es un beneficio indirecto, digamos, el que el beneficio, es el, el que el ciudadano debería de percibir, ¿vale? Y luego, por otro lado, creo que también es importante que este tipo de plataformas, cuando se usen bien y cuando, digamos, estén totalmente incluidas en la ciudad, lo que pueden hacer es involucrar más al ciudadano en, la, en, la, en, la, en las decisiones y en, y en incluso dar datos a la ciudad, sobre, sobre lo que está ocurriendo, es decir, ya hay muchas plataformas que por ejemplo eh, permiten al ciudadano de detectar incidencias por la calle y mandárselas al ayuntamiento o tomar una foto de algo que está mal y enviársela y todo eso la plataforma lo va integrando. Entonces el ciudadano de alguna forma se hace partícipe de lo, digamos, de, de su propia ciudad, ¿no? Y eso creo que también ayuda un poco a, yo que sé, a, a crear conciencia un poco ciudadana. Sí, es que, es que yo creo que la, a, eh, la, eh, la, ha, ha saca un tema interesantísimo. Y es que muchas veces el ciudadano no se involucra porque no lo percibe, no lo nota. Hay un montón de tecnología por detrás que está haciendo cosas por él, pero que no lo nota, no lo ve. O sea, no, en, en, en, eh, no es perceptible por los sentidos y, sin embargo, está generando bienestar, sin duda. Y, y tú has comentado una, también otro tema que, que yo creo que se confunde mucho. Para mí, el, eh, las administraciones públicas, el que ganen dinero, significa que ahorran para poder reinvertir. Exacto, y eso, sí. y empresas como At o eh, por no hacer publicidad de At Sí, sí, sí, sí no, como, no, no, no, cualquier IM, empresa. Como un Microsoft, como las sí, sí. pymes. Eh, si consiguen que hacer los servicios públicos más eficientes y más eficaces, efectivamente permiten un ahorro de dinero público que se puede reinvertir en nuevos servicios o en potenciar los ya existentes. Pero, sí, esa es la rentabilidad eh, del claro. sector público, el ahorrar en costes más que el ganar el ganar dinero, que a lo mejor es el objetivo de un cliente privado. Sí, pero, pero lo, lo que se considera como ganancia para el sector privado en el, para el sector público es el ahorro y la eficiencia. Exacto, o sea, sí, sí, sí. Pero es lo mismo, en definitiva, sí, ¿no? De, de, sí, de, sí, de, sí, sí, sí, y, y, y en el edificio sí. inteligente, que aporta datos? que aporta a vuestra tecnología? Yo quiero vivir en un edificio inteligente, que voy a seguir. Bueno, bueno en el, sí, el edificio inteligente, al final, eh, pues, eh, acaba siendo también un poco lo que es eso, pues, optimización de los recursos. O sea, al final, se trata de monitorizar mejor eh, la información en tiempo real para que, digamos, tanto el consumo de energía como, eh, bueno, como incluso si está ocurriendo algo en tu casa o en la oficina, cuanto antes salte la alarma, pues mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eh, nosotros lo enfocamos un poco sobre todo eso, al tema ahorro y al tema seguridad. Es decir, que los edificios sean más seguros, más saludables, porque tienen unas mejores condiciones, porque es, digamos, porque se detectan las tiempo real prácticamente y por otro lado pues que pues que puedas digamos gracias a que tú estás controlando la temperatura o la luz que está entrando pues puedas de alguna forma regular pues calefacciones o aires acondicionados o persianas o lo que sea para que tú puedas eh, ahorrar también un poco en consumo de energía ¿vale? una, una pregunta que yo siempre suelo hacer y que a mí me preocupa eh, clara y con esto si quieres cerrar para que te puedas sí, mm. que iba pueda así no, no, estoy bien, hace Porque, calorcito. Eh, eh, para mí la tecnología eh, tiene un problema eh, muy grande. No, no lo tiene la tecnología, eh, lo tiene eh, el ciudadano. Y es eh, la problemática y el choque que se genera normalmente entre la, las regulaciones legales y la... Y la propia innovación, que la, la innovación se desarrolla en gran medida o en muy gran medida dentro de los departamentos de I+D de empresas como la tuya, como Atos. ¿no? De, y muchas veces chocan con la barrera legal o con la contrapisa de, oye, esto no lo puedo hacer, esto no está permitido, dice ¿Y, de, ¿Y cómo, eh, eh, cómo ves tú el, el futuro en este sentido? Yo tengo claro que el sistema regulatorio, Bien sea anglosajón o bien sea más europeo, más escrito y tal, tiene que transformarse y adaptarse continuamente para ir al nivel, al ritmo tan vertiginoso que evoluciona la tecnología. Sí, evidentemente tienen que ir un poco en paralelo y nosotros, intent o sea, eh, digamos que tenemos ese tema tanto regulatorio como ético, digamos, eh, en, en línea con nuestros con nuestros desarrollos tecnológicos. Es decir, eh, intentamos que eh, que evidentemente todo el software que hacemos pues sea, digamos, compliant con todas las regulaciones eh, a nivel europeo que existen. Y, y también ahora que sobre todo te, eh, estamos empezando bastante con temas de inteligencia artificial y demás, pues que esté sometido, digamos, a ciertas reglas éticas, que no sea sesgado, que... Eh, que digamos que no, que no incurra en, en ningún tipo de problemática ética y en la mayoría de los foros tecnológicos, sobre todo relacionados con inteligencia artificial, el tema de, de la ética, privacidad, regulación y todo esto está bastante, digamos, está bastante tenido en cuenta, ¿vale? Luego, claro, hay cosas que, bueno, pues que a lo mejor dentro de un tiempo, lo que ahora vemos desde el punto de vista regulatorio como normal e imposible de que lo pasemos, pues dentro de unos años lo mismo ya nos parece bien y la regulación cambia. Pero a día de hoy, bueno, pues es, tenemos que adaptarnos a la regulación que existe y ser eh, compliant con ella. Pues, eh, Clara, muchísimas gracias. Yo no sé si... Y en tus circunstancias, como estás al aire libre, no sé qué, qué, qué nivel de... Eh, pero casi un éxito tu wallpaper, que es natural, ¿eh? Que no, bueno, pues sí, no. sí, totalmente natural. <risa> la Sierra de totalmente, Madrid, o sea que... <risa> pues, eh, ahora, hasta Muy que bien. empiece la siguiente, sala y posteriormente, pero en este intervalo, en intervalo normalmente quien eh, quería conocer, quisiera conocerte mejor, hacerte alguna pregunta, se ha quedado con alguna inquietud, en la sala de preguntas y respuestas que la llamamos, eh, puede, puede hacerlo si, si tienes tiempo y te puedes quedar un rato con nosotros ahí para... Sí, yo lo único hasta que se me acabe la batería, porque no sé muy bien cuánto me queda, estoy sin cargador ni nada, pero bueno, mientras me aguante la batería, yo... Pues, eh, muchísimas gracias, Clara. Creo que ha sido... Tienes varias felicitaciones en el chat por tu intervención. <risa> vale, la, la verdad es que ha sido... Dilan, ya eres una explosión de conocimiento, de... <risa> bueno Tremendamente <risa> bueno, dinámica y, bueno, bueno. y muy didáctica y sobre todo para quienes no somos tan expertos como tú que lo podemos entender. Bueno, se trata de eso, de que la tecnología sea accesible a todo el mundo, no, no hay que ser un tecnólogo para entenderlo. Pues muchísimas vale. gracias Sara y, y, y gracias obviamente por Nada. las circunstancias. Nos vamos a la sala un rato vale. hasta que aguante la batería. Vale, voy a ver, si no me intento conectar De acuerdo. a la red, ¿vale? Muchas gracias, Clara. Venga, gracias, Hasta. chao, adiós.